Oye, partimos con esta sesión que yo la estaba esperando hace mucho tiempo de nuestro Seminario Internacional de Traductología y Traducción, Enfoques, Perspectivas y Metodologías. Como les contaba, en algún momento la historia es maravillosa porque no tenemos la traductología como línea de investigación en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, y esto partió como una actividad interna de un grupo que, que dirijo, que es el Grupo de Historiografía de la Lingüística Aplicada en Chile, ILACH, y esto iba a ser una suerte de workshop para nosotros, eh, y se abrió al final. Era todo tan interesante que lo, lo abrimos, y fueron incorporándose eh, nuevos conferencistas a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, y en algún momento pensé, dije, si Diego ha trabajado con Gramsci, y, y lo ha traducido, y lo ha estudiado, ¿cómo no nos íbamos a dar este gusto, ¿no? este lujazo de, de, de, de conferencia. Como les decía, hoy es el último día de clases en, en mi facultad, en la universidad creo, en la universidad, eh, y esto es una pausa, ¿no? una suerte de meseta, como se diría metafóricamente, eh, para poder gozar y luego seguir con, con las últimas clases. Así que nada, presento a, a Diego, Diego Ventibeña de CONICET, de la Universidad Nacional 3 de febrero, de la Universidad de Buenos Aires, del Observatorio de Glotopolítica y de tanta otra actividad porque tenemos aquí a un, a un intelectual prolífico que nos va a hablar justamente hoy de Antonio Gramsci, praxis y traducción. Así que querido Diego, como bien sabes esto suele ser 45 minutos, una hora, bueno. para luego si se da un debate, se da una conversación, conversamos y, y debatimos. Así que todo tuyo, el micrófono. Bueno. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien, porque sí. estoy teniendo algún problemita de conexión y con la cámara. ¿Qué tal? Bueno, eh, ante todo, gracias Soledad por la invitación, eh, gracias por la posibilidad de estar otra vez charlando, bueno, yo estoy en Buenos Aires, pero en el ámbito general de, de la Universidad de Chile, y de las cosas tan potentes y tan intensas que va organizando Soledad, a la que suelo estar, eh, por suerte, invitado. Así que, bueno, ante todo, gracias a ustedes y gracias, Soledad, por la invitación. Eh, bueno, como decía Soledad, eh, yo estoy invitado acá, o, o la invitación de Soledad eh, giró en torno, básicamente, a mi trabajo en torno a Antonio Gramsci. Bueno, yo me dedico bastante a la traducción, sobre todo a la traducción del italiano al castellano, y uno de los textos que, o uno de los autores y de las cuestiones que más me interesaron, eh, giraban en torno a eh, la figura de Gramsci, y sobre todo a la reflexión en torno al lenguaje en Gramsci, que para mí es un aspecto, por mi propio trabajo, bueno, en ese sentido lo compartimos con Soledad, y con, supongo que muchas de las personas que están acá presentes, digamos, mi interés fundamental tiene que ver con la dimensión de Gramsci eh, en relación con el problema de la lengua, la cuestión de la lengua, y los modos de intervención de Gramsci en relación con la lengua. Eh, hace ya no, eh, ahora voy a mostrar algunos textos, no sé si se ven. ¿Se ven? Eh, bueno, acá mm, les estoy mostrando una edición que ya tiene muchos años, eh, salió en 2013, es el primer volumen de la pequeña Kenia biblioteca de teoría que dirige Daniel Dink y yo dirigimos ambos en eh, la Universidad Nacional de 3 de febrero, eh, que está de, bueno, es un trabajo de traducción y de presentación eh, de eh, los textos, de una selección de textos sobre eh, la problemática del lenguaje en Gramsci. Es un texto que hace bastante tiempo que está agotado y que en ese sentido estamos intentando reeditarlo, ya sea en Argentina o en otro ámbito hispanoamericano, tratando de incorporar también nuevos materiales y nuevos testimonios. En ese sentido, una primera cuestión que, que, que me parece interesante, importante nombrar, es que la cuestión de la, de la lengua y de las lenguas, y en última instancia la cuestión de la traducción, van atravesando el conjunto de eh, mm, escritos de Gramsci, eh, sobre todo los escritos más canónicos, como sabemos, eh, para el siglo XX de Gramsci, que son los que se llaman, los denominados cuadernos de la cárcel. Ahora, no únicamente en los cuadernos de la cárcel, que abarcan toda la etapa final, muy prolífica, de la, de la escritura de Gramsci, sino también en los textos... Eh, que Gramsci fue escribiendo y publicando en los años anteriores, va emergiendo desde un primer momento la cuestión de la lengua, con lo cual plantear una selección de textos en torno a la, a la problemática del, del lenguaje en Gramsci siempre es eh, asumir una tarea que no, no, no tiene un límite muy claro y muy preciso, ¿no? Porque como las reflexiones se hayan dispersas en ese conjunto muy magmático y muy complejo que son las notas, siempre se va a poder incorporar o vamos a encontrar alguna referencia, algún momento más, en el que Gramsci hable de la cuestión de las lenguas. Por lo tanto, no se trata eh, ni en el libro que les mostré, ni en los proyectos de reedición posible de esto, de hacer una, una selección absolutamente exhaustiva, sino siempre de hacer bueno, un muestrario lo más completo posible de eh, esa cuestión. Ahora, a mí me interesa en, este, en esta charla en particular enfatizar la cuestión de la traducción en Gramsci, ¿sí? eh, y la cuestión de Gramsci como un teórico de la traducción, este me parece que es el, el aspecto fundamental, por eso un poquito en el plan de exposición que fui pensando, eh, me interesaría pensar en principio en el concepto de traducción en Gramsci, después pensar cómo se articula eso con la cuestión de la, de la lengua y de las lenguas, la problemática del lenguaje en general en Gramsci, y en tercer lugar, y no sé si... Eh, vamos a tener tiempo, bueno, un poco por, por, por la extensión que puede llegar a tener eh, los dos puntos anteriores, pensar también cómo se articula esta cuestión con, la, con el tema de la lectura y la interpretación en Gramsci. Son todas cuestiones que aparecen absolutamente mm, imbricadas, ¿no? Eh, yo les quería mostrar en primer lugar, porque, bueno, nobleza obliga, eh, y voy a ver si puedo compartir pantalla... A ver si, si puedo hacerlo. Sí, sí puede. Eh, sí, sí, pero lo pasa que ah, me pierdo mismo. un poco cuando voy hablando sí. y ahora no encuentro la pantalla de Zoom. Para, esperen un segundito. Eh, ah, eh, a ver, para. Eh, eh, ahora sí. Eh, no, no, como estoy viendo los apuntes, a ver si puedo compartir. Quiero compartir algunas cositas, no mucho, pero algunas cositas quería compartir. Eh, Share screen. Ahí. Ahí, ahí no sé si lo ven. ¿Se ve? No, no todavía. Parece que perdimos a Diego. A ver si puedo compartirlo, estoy teniendo algunos problemitas de conexión. Ahí, ahí eh, si no está no compartiendo, comparto. se está compartiendo. Ah, no, no, quería mostrar simplemente algunas em, entradas bibliográficas o, o alguna, algunos autores y, y teóricos y críticos eh, que fueron reflexionando a lo largo del tiempo en torno a la cuestión de la traducción en Gramsci, digamos, porque gran parte de lo que voy a decir obviamente se sostiene en estas intervenciones anteriores, acá tienen un pequeño paneo de esas intervenciones, eh, que bueno, ya, ya implican un trabajo de bastante tiempo en relación con eh, la cuestión de las lenguas, y específicamente la cuestión de la, de la traducción eh, en Gramsci. En primer lugar, entonces me, me pregunto la cuestión de la traducción en Gramsci, como les, decía, como les decía antes, y la cuestión de Gramsci como traductor, ¿no? Digamos, y en este punto, ahora les estoy mostrando un poquito mis apuntes, a mí me gusta un poco mostrar. <risa> eh, no, no, no tengo mucho problema en eso. Eh, la, la cuestión de Gramsci traductor tiene implicancias teóricas muy fuertes y empíricas también muy fuertes en torno a lo que entendemos como lo que es el corpus gramsciano, eh, básicamente lo que son los cuadernos de la cárcel, porque los cuadernos de la cárcel que se empiezan a publicar, como muchos y muchas de ustedes sabrán, en los años de la eh, inmediata posguerra en Italia, eh, no son en absoluto un texto clausurado, digamos, lo, lo que se fue publicando eh, después de la muerte de Gramsci, Mar Gramsci murió en 1937, eh, los cuadernos se com comienzan a publicar después de 1945, cuando terminada la guerra y caído el fascismo, básicamente existían las condiciones políticas, las condiciones materiales concretas para que un texto de estas características, un proyecto más que un texto, me parece que hay que nombrar, no, de estas características pueda ser publicado eh, cuando se publica, digo, eh, a partir de 1945, lo que se hace, y en esto, en esto tuvo mucha importancia eh, Palmiro Togliatti, que fue bueno, uno de los grandes dirigentes políticos del siglo XX, indudablemente, y una figura, bueno, la figura más importante relacionada con el Partido Comunista Italiano, en la posguerra, básicamente, que era amigo de Gramsci y que eh, estuvo impulsando, y en gran parte fue responsable de esas primeras ediciones de los cuadernos de la cárcel, eh, junto con un político y filólogo que era Felice Platón, ligado también al Partido Comunista, que fueron publicando en la prestigiosísima editorial Einaudi, digamos una, también una de las grandes editoriales europeas de, de esos años, sobre todo de la posguerra, fueron publicando los cuadernos, organizando el corpus gramsciano, ese cuaderno, ese, ese muy complejo corpus de los cuadernos en eh, unidades temáticas, que son los textos o las formas también tal vez más conocidas y más, eh, y más transitadas por nosotros las lectoras y los lectores hispanoamericanos eh, o en lengua española de lo, de, del corpus gramsciano, ¿no? Por ejemplo, hay eh, uno de los volúmenes clásicos que se publican en, esa primera tira, en esas primeras ediciones es el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, y me voy a referir bastante a este volumen por, por, porque acá es donde aparece básicamente la reflexión teórica de Gramsci sobre la cuestión de la traducción, o literatura y vida nacional, o eh, pasado y presente, etcétera, etcétera, que son títulos inspirados un poco... En, en la terminología gramsciana y en los propios sintagmas que Gramsci pone a circular en los cuadernos, pero que son básicamente intervenciones de los eh, editores. Eh, en el año 1975 se produce una, un giro copernicano absoluto en lo que se entiende como el corpus eh, de los cuadernos de la cárcel, porque... Eh, el Instituto Gramsci, que tiene su sede en, en Roma, donde están custodiados los cuadernos originales, digamos, los manuscritos eh, eh, escritos eh, en la cárcel por Gramsci, eh, son objeto de una nueva publicación que no va siguiendo esa segmentación temática de los años de posguerra, sino que va publicando todos los escritos de Gramsci, eh, siguiendo básicamente criterios temporales, o sea, va publicando cuaderno por cuaderno, siguiendo los, eh, el orden no temático, que no es un orden impuesto por Gramsci, sino siguiendo la lógica temporal, e incorporando muchísimos más eh, fragmentos de los cuadernos que habían quedado fuera de esa edición eh, primera original, porque en el planteo de Togliatti y de, y de Felice Platone, la idea básicamente era eh, organizar y seleccionar y hacer legible ese corpus gramsciano. Eso tuvo mucha importancia porque de alguna manera construyó la, una esa primera edición, construyó una imagen de Gramsci como pensador y como intelectual, eh, a partir de una operación de selección, pero fue importante en la construcción de esa figura como una figura de intervención pública. Tal vez hubiera sido más complicado si se hubiera seguido el criterio filológico más estricto, por la complejidad y la heterogeneidad y la recurrencia que tienen esos materiales. No sé si me explico un poco con esto. En el 75, sí, eso um, el Instituto Gramsci lo va a publicar, lo, lo um, estuvo bajo la coordinación de un filósofo, pero que tiene una impronta filológica fuerte, que era, bueno, ya fallecido, que es Valentino Gerratana, eh, y, todo, y acá les estoy, les estoy mostrando, no sé si. Ah, ¿se ve o no? No, porque tengo la pantalla. No, ahora, ahora voy a sacarle un poquito la pantalla. Eh, Se te ve, pero en, en los cuadraditos, si vemos. No, no, pero. La, a... ¿Quieres mostrar? Ah, ¿ustedes me también? ven? O sea, yo. No, bueno, les estoy. Vemos? Me, ¿sí? me, eh, me, les estoy mostrando la, el primer volumen de la traducción al castellano. Toda esa edición de 1975. Del Instituto Gramsci y de Valentino Gerratana, se tradujo al castellano, eh, la tradujo la editorial ERA de México en varios volúmenes, el primero de los cuales es este. O sea, nosotros en castellano disponemos eh, de eh, esa, esa edición del 75, que es la edición de referencia. Hoy por hoy se trabaja fundamentalmente con esa edición de 1975. Ahora, en los últimos años, a partir de principios de los 2000, digamos, y a partir básicamente de 2007, se comenzó a publicar una nueva edición, de lo, una edición nacional de los cuadernos de la cárcel, impulsado también por el Instituto Gramsci ese no era el planteo únicamente en relación con los cuadernos de la cárcel, sino eh, una edición de las obras completas de Gramsci, de los escritos completos de Gramsci, que implican también, obviamente, ese gran corpus que es el de los cuadernos de la cárcel. Eh, en este caso, muchos estudiosos muy importantes, contemporáneos, actuales de Gramsci, forman parte del comité de edición de esa, de esa, de esa edición, eh, bueno, Gianni Franchoni, que es un filósofo, y un filósofo de, la, de la política, de las teorías políticas del siglo XX, y bueno, obviamente un estudioso de Gramsci, es el, que es en, en, el director de la edición nacional. Ahora, esa edición nacional en que se ha publicado los cuadernos de la cárcel, de alguna manera viene a corregir algunas cuestiones de la edición del 75 y que son importantes para nosotros porque afectan por ejemplo la cuestión de la traducción. ¿Por qué? Porque la edición del 75 había dejado de lado los primeros cuadernos que Gramsci escribe en la cárcel, que eran cuadernos que estaban dedicados íntegramente a las traducciones. O sea, Gramsci cuando empieza a escribir los cuadernos en la cárcel, lo que hace es dedicarse a traducir. Y esos cuadernos, un poco por el lugar que suele ocupar la traducción, y es interesante también pensar esto en relación con la construcción de figuras autorales, me parece, bueno, los editores, Toliati, y Platone, en, el, en la posguerra, obviamente estaban más interesados en presentar, y, y que los italianos y los europeos, y después todo el mundo, eh, descubrieran a un pensador tan complejo, tan versátil y, y tan influyente como fue Gramsci en el siglo XX, est eh, estaban con otras preocupaciones, la edición del 75 de Gerratana, que podría haberlos incluido, dijo, bueno, en realidad estos son ejercicios previos, o sea, son cuestiones menores, no sería tan importante incluirlos, y de alguna manera eso queda de lado, se publica una, una especie de antología de traducciones. Ahora, en la nueva edición nacional lo que dice es, bueno, en realidad, si nosotros queremos editar y publicar las obras completas de Gramsci, no podemos dejar de lado toda una parte muy importante de lo que él escribe, que son las traducciones a las que se dedica, insisto, durante un tiempo considerable en la cárcel. Quiero hablar un poco brevemente de esta cuestión de, de, la, de la cárcel y las condiciones de producción de los cuadernos, que no son condiciones sencillas, porque en realidad al principio a Gramsci no se le permite escribir, o sea, pasan varios años en los que él no tiene cuadernos, se le permite, permiten escribir cartas, o sea, se les da la, el papel suficiente como para escribir una carta y listo. Con el tiempo, se le, las autoridades carcelarias eh, le, le permiten eh, eh, le permiten a los visitantes de Gramsci trayéndole a luz unos cuadernos, él, eh, se procura algunos cuadernos, y, se, y va comenzando a redactar los cuadernos de la cárcel, eh, aunque la, estaba limitado también en cuanto a esas condiciones materiales, o sea, no podía tener todos los cuadernos que quisiera, al mismo tiempo, etc. Eso estaba bastante controlado y bastante pautado. Esos cuadernos, él iba, a medida que los iba terminando los iba entregando a su, sobre todo a su cuñada con, el que, con la que tenía mucha relación y que le servía también para hablar con otros y otras pero sobre todo otros eh, que estaban fuera de la cárcel o sea como un contacto importante eh, y cuando muere Gramsci para preservar esos cuadernos o sea también las condiciones del fascismo se van radicalizando no es lo mismo el fascismo en los años 20 que en los años 30, que al comienzo de la guerra, o sea, cada vez va siendo más difícil eh, y más eh, autoritario, entonces Togliatti y otros eh, cercanos a Gramsci lo entregan a la Embajada de la Unión Soviética para preservarlos, esos cuadernos que van a la Unión Soviética durante la guerra y después vuelven a Italia. O sea, tienen también toda una historia también que me parece interesante en cuanto a las condiciones materiales que permitieron que, es, que, que algo como los cuadernos existieran y hoy puedan ser leídos, ¿no? Ahora, como decía antes, eh, la edición nacional lo que hace es eh, enfatizar la problemática, de la, problemática de, de la lengua y de la traducción en Gramsci como una problemática fundamental. Dice Franchoni, que es el encargado de la edición, en realidad de las 3.000 hojas, de las 3.000 páginas, digamos, que Gramsci escribe en la cárcel y que constituyen los cuadernos de la cárcel, 700, o sea, un, un número eh, considerable, 700 páginas o 700 carillas eh, están destinadas, o sea, fueron destinadas por Gramsci a la traducción, o sea, eh, son traducciones. Eh, y esas traducciones forman parte de, de eh, lo que hoy se entiende como el corpus gramsciano, o sea, y, y acá. Insisto, me parece interesante esta cuestión para pensar eh, eh, ¿qué, qué es lo que constituye la obra de un autor, o sea, qué es lo que constituye el corpus asociado con una obra y asociado con un autor. De estas cuestiones Gramsci era muy consciente, o sea, un, un aspecto que voy a nombrar en la charla ahora es eh, la dimensión filológica del propio Gramsci, o sea, la filología como concepto y como práctica asociado con la construcción de corpus autorales, por ejemplo, son cuestiones que Gramsci, de las que Gramsci habla en los propios cuadernos. ¿no? Cuando dice cómo se estudia la obra de un autor, pensando en los fundadores de la filosofía de la praxis, filosofía de la praxis, marxismo, aunque no exactamente, bueno, los fundadores son básicamente Marx y Engels, cuando habla Gramsci de los fundadores está hablando básicamente de Marx y de Engels, lo que dice Gramsci es todavía no está muy claro qué es lo que escribieron Marx y Engels, sobre, sobre todo en el momento en que Gramsci está escribiendo. Cuando Gramsci está en la cárcel, se publican textos claves que Gramsci no podía conocer y que no pudo conocer en profundidad, como por ejemplo la ideología alemana, texto que se publica en esos años en el Instituto Marx-Engels de Moscú, eh, a partir del trabajo, de todo un trabajo de reconstrucción filológica. Entonces Gramsci es consciente de eso y de, la, de las implicancias que tiene eh, la filología para construir una determinada idea autoral. ¿no? Por ejemplo, él dice en un momento, ¿qué lugar ocupan las cartas? Él era un gran escritor de cartas, o sea, gran parte de lo que leemos en la cárcel son los las, letras, las, ca las, las cartas de la cárcel. Gramsci habla de eso, de bueno, qué lugar ocupan las cartas en, en la construcción de un corpus autoral, ¿no? Digamos, cómo tienen que ser leídas, con qué incidencia en relación con, lo te, con otros fragmentos más teóricos, qué libertades se da el aut un autor de cartas en relación con el autor de un tratado más teórico. Todo eso aparece pensado y reflexionado por Gramsci. Entonces, una cuestión es Gramsci traductor. Y la pregunta es qué traduce Gramsci, y por qué traduce Gramsci también. Esto es importante, todo, todo es importante me parece, pero algunas cosas las quiero señalar más. Gramsci estudia, para eh, traduce para aprender en la cárcel. O sea, al principio él, dice, él lo, lo que tiene en mente es un proyecto de escritura futura, eh, de, de, de volúmenes futuros que finalmente nunca se van a realizar, porque él va a morir antes, y lo que subsisten son los cuadernos, y para, para escribir esos proyectos futuros, tengo que conocer determinadas lenguas, dice Gramsci, tengo que manejar determinadas lenguas, tengo que profundizar en el conocimiento de determinadas lenguas. Lenguas que Gramsci en parte conocía, eh, pero que obviamente siempre pueden seguir siendo estudiadas y perfeccionadas, entonces, eh, Gramsci se detide, eh, eh, eh, traduce básicamente en esos primeros cuadernos de dos lenguas. Y es significativo esto: del alemán y del ruso. El francés y el inglés probablemente, bueno, seguramente lo podía leer y lo conocía con mayor profundidad, y siente la necesidad de eh, eh, profundizar en el eh, estudio de estas lenguas es significativo que, sean, eh, que sea el alemán y el ruso, eso tiene que ver mm, con una periodización de las grandes lenguas de cultura, un, un problema que Gramsci también se va a plantear, y eh, básicamente con el ámbito del de eh, pensamiento materialista, y básicamente del corpus marxista, y del pensamiento de marxista. Obviamente el alemán, poder acceder a la, a la lectura directa de eh, muchos, o una parte considerable de los textos de Marx y Engels, y de las fuentes de Marx y Engels, o sea, poder leer a Hegel, o poder leer a, los, a la izquierda hegeliana, o poder acceder directamente a esos, a esos materiales, para Gramsci es eh, importante. Eh, y por otro lado el ruso. Eh, en los años del bolchevismo, la figura de Lenin, el triunfo de la revolución eh, soviética en 1917, hace que todo el componente ruso, eslavo y básicamente ruso, pasen a ocupar un lugar importante en la construcción de lo que se entiende como el pensamiento marxista, no únicamente el pensamiento, digamos, la política, la, la, la praxis política eh, marxista del siglo XX. Entonces, Gramsci al elegir y al optar por esas lenguas, evidentemente está pensando también en un corpus teórico y una, una serie de lecturas que intenta hacer de manera directa y no sometido a las mediaciones, ¿no? No leer Lenin únicamente a partir de lo que Occidente tradujo, o Lenin o quien sea, porque como al, al que le va a dedicar tanto espacio, o a Trotsky, al que le va a dedicar cierto espacio, no leerlo o las mediaciones occidentales, sino intentar acceder directamente a ellos. Hay cuestiones también de vitales y biográficas, ¿no? Digamos, Gramsci se había casado con una señora rusa, tenía dos hijos rusos, eh, dos hijos que vivían en Rusia en realidad. Eh, esos chicos que vivían en Rusia, con los que Gramsci tiene comunicación epistolar, les escribe en italiano, los chicos... No pueden leer mucho en italiano, él se siente un poco también conflictuado por eso, e intenta acercarse a la lengua de sus propios hijos para eh, poder tener una, un diálogo di más directo con ellos también. ¿no? En el caso del alemán, eh, en, a mediados de la década del 20, antes de, del encarcelamiento, obviamente de Gramsci, Gramsci vivió un largo periodo en Austria, y... Ahí el contacto también con la, los pensadores políticos eh, austríacos, el austromarxismo y la, la praxis política también relacionada con la socialdemocracia austríaca, evidentemente también dejó su huella. O sea, ¿qué traduce? También es otra pregunta. ¿Qué traduce Gramsci? Eh, antes de pasar eso, la, la cuestión de las lenguas y la cuestión del aprendizaje de las lenguas, que quería... Un poquito, un poquito enfatizar eso. Y, y se va ligando un poco con las concepciones de lenguaje que aparecen en Gramsci. Eh, y la, el, el lugar que ocupa la lengua nacional, que ocupan las grandes lo que él llama las grandes lenguas de cultura, y el que ocupan los dialectos en eh, la reflexión de Gramsci. Eh, que por la situación italiana específicamente, obviamente era una cuestión importante. Eh, porque Gramsci, ahora voy a hablar brevemente de esto, es alguien muy consciente de las cuestiones lingüísticas porque su formación de base es la formación de un lingüista. ¿Qué quiero decir con esto? Mm, Gramsci... Eh, que había nacido en una región muy peculiar, que era la isla de Sardeña, una de las dos grandes islas que integran Italia, con una tradición lingüística y una tradición cultural muy propia y muy, muy específica, una, una lengua, digamos, que hoy se reconoce como una, como una lengua de estatuto europeo, que es el sardo, eh, que Ramsey no conocía tan bien, Tampoco, ¿no? Porque también acá hay una cuestión que es, Gramsci es hijo de una señora que era sarda, pero su padre era un pequeño funcionario que venía de la zona de campaña, de la región de campaña en, en Nápoles, cuya capital es Nápoles, de una familia de origen albanés que hay muchísimas en el sur de Italia gente que había huido de Albania por la invasión turca y se había instalado... En el, o sea, tienen también una historia familiar y lingüística bastante compleja, siendo muy joven por un sistema de becas que existía en la época, eh, porque era una familia, si bien no muy pobre, una familia que no podía permitirse enviar un, a un hijo a estudiar a, a fuera de, de su ámbito, eh, es enviado a Turín la capital de Piamonte, pero que además era la capital de... Bueno, Piamonte es la, la región que impulsó la unidad de Italia y de donde eran los reyes, eh, la familia Saboya, la, la, la Casa Real. Por eso el rey, con esas becas, incentivaba que jóvenes fueran a estudiar a Turín, y no a Roma, por ejemplo, que era la capital. Y ahí en Turín, eh, en la Universidad de Turín, Gramsci estudia letras. Una carrera que está orientada básicamente a la docencia, obviamente, lo que tenía en mente Gramsci era que iba a transformarse o bien en un profesor universitario, o bien en un profesor de los liceos y de las escuelas secundarias. Es indudable que, que, esa, que, esa, que ese horizonte didáctico y pedagógico está presente en Gramsci. Y él, él se orienta básicamente a los estudios lingüísticos con un profesor que es una figura, bueno, que, que Soledad la conoce, que que los lingüistas conocen, que es la de Matteo Bartoli, que es un lingüista bastante importante de nivel europeo, no únicamente italiano, de la primera mitad del siglo XX, que era el profesor de Gramsci, con el que Gramsci tiene mucha cercanía. O sea, Gramsci era el asistente de Bartoli y era uno de los posibles herederos de eh, Bartoli. Y ahí la concepción de Bartoli, lo que... Planteaba básicamente una idea fuertemente culturalista, histórica y geográfica de los fenómenos lingüísticos. ¿no? Digamos, esos fenómenos ligados con la heterogeneidad lingüística, por ejemplo, italiana, en relación con las variedades dialectales, las heterogeneidades ligadas con lo regional, etc., no pueden entenderse para, para Bartoli si no se piensan en términos espaciales, geográficos, pero también en términos de historia cultural. ¿no? Digamos, hay una, es una visión muy, muy contraria, digamos, a la, a la visión básicamente cientificista, biologicista de, de la lengua y, y fuertemente antipositivista en la, que, en la que Gramsci se forma. Ahora, ¿qué pasa? Posiciones como las de Bartoli, que tienen, no, no voy a extender mucho en eso, pero tienen su antecedente fuerte en, en, en el siglo XIX, en, en ciertas en ciertas eh, posturas del de, de siglo XIX, básicamente Nazcoli del de siglo XIX, eh, valorizaba muy fuertemente lo dialectal. Digamos, No tendían a condenar lo dialectal y, y a condenarlo en relación con la lengua nacional, sino a ver cuál era la, la, la dignidad histórica y cultural de esas variedades. Eh, en un estado unitario como es Italia, y un, eh, como era Italia y como lo sigue siendo, eh, y en un estado donde la lengua del estado y la lengua de la escuela, la lengua de las instituciones, era el italiano toscano, básicamente eh, refractario a lo dialectal. Entonces, la, la, la formación de Gramsci era una formación atenta a valorizar esa, esas variedades. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la, la reflexión de Gramsci en relación con esto? Es decir, bueno, una cosa es valorizar esas, esas variedades y entender que esas variedades tienen la misma dignidad, cultural, histórica que puede tener la lengua nacional pero ahí el, el, el error para Gramsci sería encerrarnos en esas variedades regionales, o que los hablantes queden encerrados en esas variedades regionales, ¿no? entonces hay una frase famosa de los cuernos de la cárcel en relación con las lenguas, que lo que dice es el que habla únicamente la, la lengua nacional el, el que habla únicamente el dialecto dice Gramsci, se encuentra en, envuelto en un mundo muy local y muy, muy primigenio y muy inmediato, hay que pasar en la lengua nacional para plantear un horizonte, un horizonte de acción más amplio, está pensando en términos políticos Gramsci también, está pensando en, bueno, el, el hablante subalterno del, del dialecto cuando pasa a la lengua nacional puede comunicarse con otros subalternos de otras regiones, de otros ámbitos y pensar en un horizonte de acción eh, eh, que vaya más allá de lo, de lo peculiar. Entonces, ahí la, la, la distancia política entre lengua y dialecto es una, una cuestión que Gramsci percibe con mucha claridad. Y, y agrega algo más en ese mismo fragmento de los cuadernos. Gramsci dice, además, hay que conocer la mayor cantidad posible de lenguas extranjeras, no únicamente para estudiar la lengua nacional, hay que dedicarse un tiempo a eso, y cuanto más tiempo uno pueda dedicarle mejor. Porque de esa manera, uno lo que hace es ponerse en contacto con las grandes corrientes del pensamiento. Grandes corrientes del pensamiento que se suelen traducir entre lenguas nacionales, eh, pero que no suelen traducirse al ámbito de lo dialectal. Con lo cual también hay una cuestión política interesante en esto, ¿no? Digamos, el que queda relegado al ámbito puramente local o lo dialectal, no va a acceder a la lectura directa, algo que le interesaba mucho a Gramsci, de eh, no únicamente de los textos filosóficos ¿no? no pretende que todo el mundo lea los textos filosóficos de Marx, de Engels o de Hegel pero a la bibliografía más amplia en relación con, con la formación entonces la cuestión de la autoformación y de la formación del otro en relación con las lenguas y con la traducción para Gramsci es eh, una cuestión importante ahora, además de esto en los cuadernos eh, Gramsci se detiene eh, en la cuestión de la, de la traducción. Antes de pasar a eso, ¿qué traduce concretamente? Lo voy a nombrar brevemente. ¿Qué traduce? Traduce un número entero de, la, de una revista que se llama Die Literarische Welt, en alemán, o sea, eh, la, el mundo literario. Una revista, el número que él traduce íntegramente es el número dedicado a la literatura norteamericana. Es interesante ya eso, ¿no? Él traduce una revista alemana dedicada a la literatura, y, el, y lo que traduce es el número de esa revista dedicado a la literatura norteamericana. Mm, y el interés de Gramsci por lo no europeo, eh, por procesos que no únicamente tienen que ver con la centralidad europea, es una cuestión también eh, que atraviesa los cuadernos y la reflexión sobre Estados Unidos y América del Norte, y lo que él llamaba el americanismo, es una cuestión importante. Porque eso, está, eso es muy importante hoy en la lectura que, hacen, que hacemos contemporáneamente de Gramsci. como él refle, eh, reflexiona en torno a la cuestión de la construcción de la subjetividad en relación con procesos materiales, y cómo la subjetividad americana, sobre todo norteamericana, no es estrictamente igual a la europea equiparable absolutamente a la europea, porque hay procesos que son muy diferentes. Y en este punto, bueno, esta revista del literario Chevelle, por ejemplo, había alojado artículos de Benjamin. Eh, o sea, uno podría hipotetizar que, si bien no nombra a Benjamin nunca Gramsci, tal vez has accedido de manera indirecta o directa a él, a través, por ejemplo, de estas lecturas. Traduce los hermanos Grimm, también del alemán, la, la, algunas fábulas de los hermanos Grimm, algunos cuentos de los hermanos Grimm, eh, re, traduciendo también a un lenguaje más ligado con lo material y lo concreto y desidealizando un poco eso, esos relatos. Eso también es interesante porque está pensando en la literatura popular, las tradiciones populares, eh, lecturas infantiles, ¿no? Digamos, lecturas que estaban orientadas al infantil, a la formación de los niños, él escribe, Gramsci mismo va a escribir fábulas y relatos para sus hijos, que después fueron publicados, o sea, él estaba orientado también a eso. Poemas de Goethe, las conversaciones con, con Eckerman, en parte, eh, un libro técnico lingüístico, y fíjense cómo la cuestión de la, lingü de la lingüística es una cuestión eh, fundamental. Él traduce un libro que se llama Las familias lingüísticas del mundo, de un lingüista alemán que es Nicolaus Nikola Fink. Él lo traduce, o sea, está, está también siempre interesado en la cuestión de las lenguas. El último escrito, el último cuaderno que Gramsci escribe en 1935 y que bueno, eso, los que quieran enfatizar un poco más, eh, los puedo remitir a, al librito sobre Gram de Gramsci sobre Gramsci, está íntegramente dedicado a la cuestión de la lengua y a la cuestión de, la de las gramáticas, como la llamaba él. O sea, es interesante porque Gramsci sabía, bueno, Gramsci era una persona que estaba muy enferma, además de estar en prisión, sabía que no iba a vivir demasiado tiempo más, y lo último, el último esfuerzo, digamos, vital, en relación con la escritura, son estos apuntes sobre la gramática. O sea, evidentemente quería dejar en ese sentido algo importante en relación con eso. Traduce también del ruso, decíamos antes, ¿no? Ah, traduce también, perdón, del alemán las tesis sobre Feuerbach de Marx y traduce algunos fragmentos de la cuestión judía, etc. Se detiene en Las tesis sobre Feuerbach son fundamentales para pensar el concepto de praxis y la filosofía de la praxis. O sea, estas traducciones tienen implicancias teóricas eh, que me parece importante. Eh, del Ruso también traduce antologías de relatos populares, otra vez la cuestión de las tradiciones populares, lo, lo, los relatos populares, fíjense que no podemos desarrollarlo ahora, ¿no? Pero digo, un lugar, un, un, una, una un concepto importante en Gramsci es el de la literatura nacional popular y la carencia en algunos ámbitos, por ejemplo el italiano, de una literatura realmente nacional popular. Él veía que en algunas manifestaciones, por ejemplo en la literatura rusa de Tolstoy, en, en el modo en que muchos autores rusos habían, se habían apropiado y habían reelaborado las tradiciones y, y la dimensión de lo popular, había algo del orden de la construcción de una literatura eh, nacional popular. Entonces, estas traducciones siempre tienen una implicancia, un, unas llegadas teóricas que son fuertes. Finalmente, bueno, porque mmm, simplemente era un poco la introducción, <risa> fue, fui me echando con, con, con varias cuestiones. Algo que quería mmm, enfatizar. Eh, que, que, que no quiero, no quiero terminar eh, sin decirlo. En los cuadernos de la cárcel, que están básicamente orientados a una reflexión eh, de carácter filosófico, esos cuadernos están dedicados a debatir básicamente con dos grandes tendencias y dos grandes autores. Por un lado con la propia tradición italiana eh, y básicamente con el idealismo italiano y básicamente con una figura que en ese momento era absolutamente prominente y respetada que es la de Benedetto Croce. Por eso eh, gran parte de los cuadernos cuando fueron publicados en la posguerra asumieron el título El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Y por otro lado con algunas reflexiones sobre todo soviéticas que estaban orientadas a construir un marxismo manualístico, después eso va a derivar un poco en algunas derivas del siglo XX, eh, digamos, la, la escolástica marxista con la que él va a debatir, eh, básicamente en la figura de Buharin, de Nicolai, el teórico ruso Nikolai Buharin. ¿no? Entonces, cuando él está pensando en esas cuestiones, la cuestión de la traducción aparece como una cuestión fundamental, y de hecho hay toda una, una parte de estos cuadernos, eh, de toda una sección que Gramsci titula, eh, y, es, y para nosotros esto es valiosísimo, titula eh, la tra, eh, traductibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos, donde Gramsci plantea una cuestión fundamental. No hay únicamente que pensar la traducción, sino que hay que pensar la traductibilidad, que es el término que Gramsci usa. O sea, pensar teóricamente lo que es la traducción. O sea, Gramsci no es únicamente un empírico de la traducción, sino que es alguien que reflexiona teóricamente y acuña un concepto teórico, que es este concepto de la traductibilidad. No es fácil pensar la traducción para Gramsci, no es, no es sencillo, porque hay que pensar en, la, en algo más abstracto y complejo, que es la traductibilidad. ¿Qué es esta cuestión de la traductibilidad? Se liga fuertemente con la, con la reflexión sobre el lenguaje en Gramsci, eh, y tiene que ver con las condiciones concretas para que una traducción Pueda existir y darse como tal. Pero no es únicamente una traducción en términos de un trasvasamiento entre lenguas. No está pensando únicamente en la traducción en el sentido estricto de, bueno, la traducción concreta de una lengua nacional, una lengua de cultura a otra lengua, sino que está pensando, eh, Gramsci, cuando piensa la cuestión de la traductibilidad, en universos discursivos, digamos así, ¿no? No, es la, no es la expresión que usa Gramsci, ¿no? digamos, está pensando en universos ideológicos y discursivos e históricos que pueden eventualmente entrar en diálogo entre sí. Entonces Gramsci se basa en, en algunas observaciones de Marx, cuando Marx había planteado en la Sagrada Familia eh, que eh, la filosofía clásica alemana se correspondía con el pensamiento político francés y con el pensamiento de los filósofos económicos, básicamente con la economía política inglesa. Lo que dice Gramsci es, ahí es lo que está pensando Marx es en las condiciones de traductibilidad entre diferentes culturas. No es lo mismo lugar que ocupa, dice Gramsci, la filosofía en Alemania que el pensamiento político en Francia o el pensamiento económico en Alemania. Digamos, son universos discursivos, ideológicos, disciplinares, como quieran llamarlos, diferentes, que parecieran estar operando en ámbitos diferentes, pero que en algún punto ocupan en la estructura, digamos, un lugar prominente. En Alemania, la filosofía, en, en, en Francia, la, el, la filosofía especulativa, digamos, en Alemania el pensamiento político en Francia, eh, la economía política eh, en Inglaterra. Y ahí se puede pensar en algo tal como una traductibilidad, que es una intervención. Porque lo que está diciendo Marx es provocativo. Es decir, ojo, tengo que leer a Ricardo como leo a Hegel, pero si lo leo del mismo modo absolutamente, también caigo en un error. O sea, no tengo que identificarlos, tengo que ver ese lugar que ocupan en sus respectivos sistemas eh, de, de pensamiento. O, o Rousseau, o el pensamiento político francés y eh, el pensamiento especulativo eh, alemán. Por otro lado, se basa en, una, eh, eh, en algo que está presente en, los, en Marx y en Engels, que es la idea de que el proletariado es el heredero de la filosofía clásica alemana, algo que a Gramsci le encantaba. <risa> esa, esa, esa, esa expresión le encantaba, es decir, qué bueno pensar esto, ¿no? qué bueno pensar que el proletariado es el heredero de lo que tipos como Hegel o como los hegelianos, etcétera o Fichte, porque está hablando ahí de la filosofía clásica alemana, habían pensado, aun cuando ellos no tuvieran idea y no, no lo quisieran, no importa ahí lo que quiere Hegel o Fichte, lo menos interesante es eso, es una enseñanza importante que Gramsci está tomando de Marx y Dengel. De ¿Qué importa lo que piensa Hegel de la No, no, no es eso lo importante. Lo importante es cómo opera en el proletariado. No, no, lo que ellos decían cosas o sea, bárbaras. El propio Marx decía cosas que hoy por hoy, digamos, cuando habla de la India, cuando habla de Bolívar, uno dice, bueno, no, no sé, qué sé yo. No, no, no me parece, la verdad no me parece. Sin embargo, digo, independientemente de eso, hay algo ahí que está operando. El propio Gramsci dice cosas que para nosotros hoy, qué sé yo, nada, podemos no aceptarlo, no, no importa tanto eso, está diciendo. Y esto también tiene que ver con la cuestión de la traducción en, sentido, en un sentido amplio. Entonces, esta cuestión de la traductibilidad. Finalmente, tengo un segundo más, Soledad. Finalmente, quiero sí, sí. aclarar, eh, quiero nombrar esto porque también es importante. Cuando Gramsci plantea esta problemática de la traducción, está polemizando con la filosofía, eh, los grandes pensadores que él tiene a mano, burgueses italianos. Ahí son dos... Uno lo nombré antes, Benedetto Croce, el otro eh, Giovanni Gentile. Gentile, Croce y Gramsci son indudablemente las tres grandes figuras del pensamiento italiano de la primera mitad del siglo XX, digamos. Prácticamente eso, eso, eso es un dato de hecho. Los tres son del sur de Italia. Eso también tiene que ver con, la, con el lugar que regiones periféricas Pueden ocupar en relación con la construcción de figuras intelectuales, algo que a Gramsci también le va a fascinar. ¿Qué pasa ahí? Que no hay una relación directa entre riqueza económica, son regiones postergadas, etcétera, colonialismo interno, postergadas absolutamente, sin embargo, producen estos grandes intelectuales. ¿Qué pasa acá? Digamos, hay algo ahí de la relación entre lo peculiar y las grandes lenguas de cultura. Universal, que estos tipos entendieron, dice Gramsci. Gentil y Croce directamente hablan con Tomás Más, O sea, directamente, o sea, se saltean, hay, hay parte que se saltean, directamente hablan con Husserl o directamente se pelea con Heidegger, Croce. Digamos, no, no, o sea, saltan, por, pasan por encima. Y ahí los tres pensaron la cuestión de la traducción como una cu cuestión fundamental. Y acá esto quiero enfatizarlo por, por el seminario nuestro, por, por, el, por el ámbito este de diálogo. La, la traducción no era algo secundario para ellos, era algo fundamental. En la estética de Croce, texto de 1902, importantísimo, digamos, el más importante que, que, que escribe Croce, o, o junto con la teoría de la historia, Croce se había detenido en la cuestión de la traducción, y había sido muy crítico de la posibilidad de traducción. O sea, lo que pensaba Croce es, eh, lo sintetizo, digamos, las expresiones que están en la base de la acción humana y del conocimiento humano, las expresiones que son eh, intuiciones de lo particular. Son siempre intuiciones de lo particular, que se pueden realizar en un texto, digamos, un poema es una intuición de lo particular, concreto. Ahora, cuando yo lo traduzco, dice Croche, si lo estoy entendiendo, lo estoy traduciendo bien, lo que estoy produciendo es otra expresión. Y esa expresión es autónoma en relación con la expresión primera y existe en sí misma, sostiene en sí misma. Con lo cual, no es una traducción, es otra expresión que tiene una entidad propia y un valor propio. Croce siempre hace estas cosas que son bastante destructivas, digamos, y, y por eso creo el interés de, de Borges en Croce. Porque lo que está diciendo Croce es lo que existe, es lo singular absoluto y, y a la deriva total y absoluta. Entonces, me puedo aproximar un poco a un texto, pero es otra cosa que se va transformando permanentemente en otra cosa. Interesantísimo, me parece, pero a Gramsci dice, mmm, acá habría que repensar algunos puntos. Gentile, en 1920... Eh, Gentile era alguien muy ligado a Croce, era un poquito más joven y era el gran amigo de Croce. Eh, eh, pero Croce era millonario y no necesitaba trabajar. Gentile no, era de orígenes humildes y era básicamente un profesor universitario. O sea, tenía que trabajar. Eso no es una diferencia importante porque está pensando también en su lugar de profesor. Gentile escribe un texto que está, ahora después te lo paso, sobre la edad si lo querés. Eh, porque recientemente fue traducido un artículo breve pero muy interesante, que se llama eh, Lo equivocado y lo recto en la cuestión de la traducción. Fue muy, muy valorizado por Jacobson, eh, por Roman Jacobson, ese texto. Lo que yo dice de sentir es: en realidad, todo el tiempo estamos traduciendo. O sea, no es que la traducción no tiene entidad. Es al revés la cosa, es que todo el tiempo lo que estamos haciendo es traduciendo, estamos sometidos a una traducción, a una traducción permanente, porque cada vez que yo leo un texto lo traduzco, dice, dice Gentile, porque hay siempre una distancia lingüística entre un texto y yo como lector, o algo que escucho, no únicamente un texto leído, y yo como escucha, hay una distancia y lo que hago es poner permanentemente en juego la traducción. Para, para Gentile, tra interpretar, leer y traducir es eh, equivalente. Este es, es lo que está haciendo Gentile, ya se están separando de Croce. Croche le va a contestar con otro bre muy breve texto, de, eh, donde le va a decir, bueno, lo que estás diciendo vos es muy peligroso, porque lo que estás diciendo vos implica que no hay acceso a una palabra originaria y plena, y no podés distinguir entre esa palabra originaria y plena, y lo que son meras aproximaciones, y estás poniendo todo en un mismo plano. Es lo que le contesta lo que le contesta Croce. Gramsci, cuando habla de traducción, tiene esos debates por atrás, o sea, el idealismo en sus diferentes variantes, lo estaba discutiendo el tema, con implicancias políticas, esto quiero decir, las tres figuras, y con esto cierro, estas tres figuras, Gramsci, Gentili y Croce, los tres ocupan lugares muy diferentes en la estructura política de la primera mitad del siglo XX. Gramsci es el eh, militante socialista, no pudo recibirse por eso, no pudo transformarse en un lingüista académico por eso, porque la militancia lo absorbió absolutamente, fundador junto con otros de, de, del Partido Comunista Italiano, para eso las cárceles del fascismo, no muere en la cárcel porque... Poco tiempo antes se le dio la posibilidad de salir, pero ya cuando él estaba en un estado muy muy de deterioro físico que hace que muera, o sea, no no no no no, vive, no, no sobrevive al fascismo. Eh, Croce, la gran figura del liberalismo italiano, eh, redactor del de cuando comienza el fascismo es quien redacta el manifiesto antifascista, el manifiesto de los intelectuales antifascistas. Que se llama Manifiesto Croche, se lo conoce por él como Manifiesto Croche. Sobrevive al fascismo, sobrevive, en realidad no se lo persiguió demasiado, porque era una figura de la alta burguesía y con muchos privilegios, como decía antes, económicos. Eh, sobrevive a la, a, la, a la guerra, más por una cuestión de edad, digamos, digo esto porque se era una persona grande, y es una figura importante en los primeros años de la República Italiana, es de alguna manera una de las figuras inspiradoras de la nueva constitución italiana que da forma a la, a la República, que es una constitución muy avanzada para la época, con reconocimiento de derechos laborales, etcétera que fueron muy importantes. Gentile es tal vez la figura más prominente del intelectual del fascismo, es el gran intelectual fascista. Eso fue la gran ruptura con, con, con Croce. Pero gran intelectual, digamos, grandes proyectos que él va a desarrollar durante el fascismo básicamente la reforma de la educación. Todavía hoy en Italia está regida en gran parte por la escuela gentiliana, porque él fue ministro de Educación en los primeros años. Eh, y él va a morir durante la guerra en una acción partisana, o sea, estos tipos, más allá de que, pusiera, que estuvieran en un ámbito o en otro, ponía, se ponían, se, se, digamos, se exhibían políticamente. O sea, Gentile, ya al final de la guerra, sigue siendo un fascista convencido. Podría haberse pasado como tantos otros, decir, bueno, en realidad fue un momento, que eso, muchos hicieron eso. El tipo siguió hasta el último momento y, bueno, muere en una acción partisana, muy discutida. Porque era un tipo muy reconocido, más, no, no por, únicamente por los fascistas, era una de las grandes figuras. O sea, fue, fue algo muy traumático, algo que el, el, la izquierda italiana tuvo que elaborar. ¿no? No, digamos La mayor parte estuvo en desacuerdo con esa acción. O sea, fue una acción un poco intempestiva de algunos grupos. Entonces, acá hay cuestiones eh, de implicancias políticas fuertes. Y la traducción no es menor en esto. O sea,. Eh, la, la, la, la traducción implica pensar en componentes culturales, políticos eh, y en los alcances culturales y políticos de las acciones. Bueno, un poco este es el recorrido eh, para ser sintéticos, digamos. Oye, un aplauso. Bueno, yo, no, gracias a ustedes. Yo sufro, un aplauso sufro. a ustedes. No, a, a ti sobre todo sufro porque veo ahí tu. Tu, tu, tu presentación de 68 diapositivas, yo hubiera querido seguir y seguir y seguir porque realmente, les confieso, esto es un, un, un, un, un piropo para, para Diego, pero yo actividad que hago siempre invito a Diego y, no. y siempre aprendo muchísimo, muchísimo, y ahora mientras lo oía, claro, eh, eh, y, y siempre también me, me rompe las expectativas, pero para bien, no para mal, a veces la gente te rompe las expectativas para mal, en, en negativo, y siempre es un aporte porque yo invité a Diego porque Diego traduce a, a, a Gramsci del, del italiano directamente y comparte, las comparte siempre, en, en, en, qué sé yo, en redes sociales, él mismo su material lo comparte mucho. Entonces, imagínense que yo había invitado a Diego, a, a Diego como Diego ventiveña traductor de Gramsci, y, y ¿qué nos regala ahora? Nos regala algo que yo encuentro que es, valiosísimo ¿no? Y que, y que tiene que ver con eh, Gramsci mismo como, como traductor, pero también la, la, la gran intelectualidad italiana eh, de la primera mitad del siglo XX eh, inmersa en, en la traducción. Entonces creo que, que al final fue, o sea, el, el, el aporte para este seminario es enorme, Diego, es enorme. ¿Por qué? Estoy siempre pensando también a efectos de lo que vamos a publicar, ¿no? porque queremos publicar un, un dossier, eh, porque ah, ha sido pues... muy variopinto este, este, este seminario. Eh, tengo ahora a Diego, no sé, bueno, acaba de escribirme otra cosa, pero siempre le estoy pidiendo que, que escriba. Porque... <risa> no damos abasto, no damos abasto porque <risa> producís mucho, Soledad, entonces no te puedo seguir al ritmo. <risa> pero tú también tienes un ritmo, tú, tú tampoco paras, entonces no. eh, estaba pensando, fíjate que, eh, ya dando por hecho, ¿no? Dando por hecho que, que, que vas a escribir algo para este dossier, porque es muy importante lo que estás eh, presentando ahora. Eh, y, y de aquí también la, la primera pregunta, ¿no? Eh, si ya se había escrito, ya se había reflexionado en torno a la traducción en grupo de estos tres grandes, Croce, eh, Gramsci y Gentile, por un lado. Eh, y si se ha reflexionado en torno a este Gramsci eh, traductor y con esta dimensión maravillosa ¿no? que es traducir para aprender, traducir para irme a, a, a las fuentes en vez de, de, de, de ver lo que, lo que tengo acceso en, el, en, en, en mi realidad, es, eso en primer lugar, en segundo lugar eh, este concepto maravilloso, ¿no? el concepto de la eh, traducibilidad eh, tanto en la, en, la, en la propuesta alemana como en lo que recepciona Gramsci y por otro lado estas, estas tres reflexiones fundamentales en torno a la, a la traducción de, de estos tres eh, monstruos ¿no? eh, intelectuales porque de alguna manera, eh, y esta es mi, es mi gran pregunta, es una pregunta adelantándome, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, el, lo, lo que tú escribirías eh, sentaría las bases ¿no? de una relevancia en el mundo de la traductología que va más allá de la, de la traducción en sí, ¿no? Se, se instala, ¿no? Se, se instala sí. como una episteme clave eh, para entender la, la dinámica de recepción, de, de, de aprendizaje, de, de, de hermenéutica. entonces Nada, en rigor quería ver si lo que lo que presentas, ya, ya, ya hay reflexión en, en torno a esto o lo que nos estás presentando ahora es un verdadero aporte, un verdadero regalo de lo que tú has trabajado, porque a todo esto Diego estudia y, y traduce e incluso debate con Gramsci todo el tiempo, entonces eh, siento yo que, que eres uno de los grandes conocedores en la tradición hispánico-italiana porque tú eres tan argentino como italiano también... Eh, de Gramsci, cuéntame, cuéntame. Eh, bueno, en realidad hay algo importante que es que cuando Gramsci piensa en la filosofía de la praxis, dice, es básicamente una actividad de traducción, la filosofía lo que entiende como filosofía Ajá. de la praxis. Digo, para ver un poco la dimensión que le da Gramsci a esta cuestión de la traducción. O sea, él dice, no únicamente... Eh, la traducción es algo que hay que considerar, sino que es orgánica la filosofía de la praxis. Para la filosofía de la praxis esta es una cuestión orgánica. Eso hace que, en general, los que reflexionan sobre Gramsci, eh, lo, los pensadores contemporáneos nuestros, digamos, que reflexionan como sobre Gramsci, eh, suelen darle un lugar a la cuestión de la traducción y de la, y de la traductibilidad, porque es el propio Gramsci el que lo, lo está pidiendo. ¿no? Entonces, es una cuestión que... Emerge o surge en el, en el pensamiento gramsciano. Ahora, hay cuestiones que yo no desarrollé demasiado acá, también me parecen interesantes, que es, y que, no, que son las posibilidades nuestras como latinoamericanos para pensarlo. Que es sac, sacar también un poco a Gramsci de, esa, de, de la reflexión puramente en el ámbito de del materialismo, de la tradición materialista, etcétera, que es, obviamente es importante, es interesante, pero ver un poco qué, qué otras series están presentes ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo eh, Gramsci está leyendo el idealismo y cómo acá en América se está leyendo el idealismo también. Al, pro, al propio Croce, a, y al, a la propia reflexión lingüística de los idealistas, de Amado Alonso, de Raimundo Lida, entonces estoy también siguiendo un poco la huella de... de de, ...del idealismo en eso. ellos no hablan de Gramsci, no llegan a conocerlo a Gramsci, pero sí conocen esa, esa reflexión y, y también la critican, entonces estoy viendo ahí cómo eh, hay determinadas críticas que se van dando paralelamente en Gramsci en Italia, en Enrique Sureña en Argentina, en América, o en además de Alonso en América, o en Remundo Vida en América, aun cuando pertenezcan a universos teóricos diferentes, eso a mí me parece importante, porque no, a mí personalmente no me interesa tanto ser un... Yo creo que lo dijo una vez. Me interesa Gramsci, los gramscianos menos. Sí, <ríe> en el sentido de que no, bueno, dicho, siempre sí. me parece muy reductivo, qué sé yo. Mm. Tampoco se trata de, de estar todo el tiempo dando vueltas sobre Gramsci, sino ver ahí qué tipo de tensiones y de, y de rupturas hay. Por ejemplo, me interesa mucho cómo se liga esta cuestión de la traductibilidad con reflexiones contemporáneas sobre la traductibilidad, eh, Bárbara Kazán, por ejemplo, lo intraducible, ¿qué es lo intraducible en Kazán? Porque Gramsci dice, nunca la traducción puede realizarse del todo, siempre es fallida, si, siempre hay algo que es intraducible, ¿no? Entonces, también ahí me parece que hay un eco en reflexiones contemporáneas que no nombran necesariamente a Gramsci, pero que forman parte ahí de, de un universo crítico, ¿no? O por ejemplo, en Derrida y en las reflexiones, en las reflexiones de Derrida, por ejemplo, Gentile dice la lengua es todo el tiempo una y otra. Eso a mí me sonó monolingüismo bueno, del otro directamente. O sea, no digamos lo que dice Sentile en el escrito sobre traducciones. Todo el tiempo estoy hablando una lengua que es única para de todos, porque todos los, está hablando de algo parecido a la facultad del lenguaje en Chomsky. Digamos, está diciendo todos tenemos lenguaje y, y, y es algo compartido por el conjunto de los hablantes humanos. Sin embargo, cada vez que hablamos, hablamos una lengua que es diferente, pero no como lengua histórica, cada vez que hablamos, hablamos una lengua que es diferente. O sea, la idea de que soy monolingüe porque esa lengua es única, pero ese, monolingüe siempre tiene una, una alteri ese monolingüismo siempre implica una alteridad. Entonces, eso también me interesa. Otra cuestión que me interesa es sacar un poco... No, no hace una relación directa entre posiciones políticas y posiciones filosóficas Digo, me parece que está bien Sentile en un fallista, sí lo era no vamos a leer a Sentile, por eso me parece una estupidez mm. o sea, y tampoco leo a Gramsci porque estoy de acuerdo por, con Gramsci políticamente, porque hay gente que, con la que estoy de acuerdo políticamente y no leería nada de esa gente o no me interesa <risa> mucho entonces digo, también sacar un poco de eso digamos, nosotros tenemos que ser críticos y ser crítico implica enfrentarse también con aquello que puede ser más incómodo, y eso no tenemos que evitarlo. Me parece que es un punto importante. No sé si estoy contestando mucho lo que me preguntaste. No, totalmente, pero, y lo ah. sigues ampliando, sigues ahí, es que, que, es que al final, eso, tú ahí vas ensamblando toda una lectura, y, y, y me, me, me, me fascina, y te agradezco también que insistas con esta línea, Gramsciana que tampoco se conoce. Por ejemplo, me, me, me encantaría que alguien también o levantara la mano para consultar o escribiera en el chat si quiere, porque por mientras eh, lo, que, lo que comentabas ¿no? de este Gramsci filólogo que se forma, se forma en letras, es un discípulo muy aventajado de Mateo Bartoli. Entonces, claro, si uno hace una ecuación muy simple, bueno, fue Mateo Bartoli en sus viajes eh, que, que detectó el, el dalmático, ¿no? Y fue él el que sí, pudo sí, sí. Eh, dar con el último hablante del dalmático, un, un, un hombre, un, un pescador, ¿no? El eh, Udina Burbur. Eh, y claro, entonces tú dices, eh, esta, esta tensión, ¿no? De, de estas lenguas regionales, estas lenguas que están desapareciendo, lenguas marginadas, eh, lenguas no hegemónicas. Eh, entonces esperarías otra actitud, pero al mismo tiempo es maravilloso lo que propone Gramsci, o sea, el manejo de las lenguas nacionales, y no de una, sino de varias, como una manera para poder comunicarse, hacerse entender, hacerse oír, eh, pero desde esta formación encuentro que ahí hay una, una, un, un espacio para, para reflexionar maravilloso, ¿no? sí. ¿Vos sabés que lo último que escribe Gramsci, el, el último apunte que es parte de las notas de gramática, está, eh, es, no, no lo desarrolló mucho, ¿no? es simplemente un, una cosa que la anota y no desarrolla, es, es lindo eso, queda como una notita. Eh, es sobre Bartoli, ¿no? Dice, eh, la, en la conferencia de Bartoli, sobre cuestiones lingüísticas y de derecho nacional, que tiene que ver con esta cuestión del dálmata que planteabas vos. Porque eh, Bartoli también va a ser un partidario del fascismo. Él va a morir antes de la guerra, pero va a ser un tipo muy identificado con, con el fascismo y un, un convencido del fascismo, el maestro de él. Eso también hace que Gramsci tenga cierta distancia teórica con él, pero lo sigue leyendo hasta el final. Eh, y Bartoli, en los años del fascismo, insiste con la cuestión del dálmata y poner al dálmata en continuidad con las variedades dialectales italianas. Y a Gramsci le interesa eso porque tiene una implicancia política fuerte, porque lo que está justificando desde, con argumentos lingüísticos Bartoli es las pretensiones de Italia en el Adriático y en el Mediterráneo, y la expansión después cuando invadan, eso no lo va a ver Gramsci, pero cuando en la Segunda Guerra Mundial la Italia fascista y Alemania invadan y desmembren Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, Italia se va a quedar con toda la zona dálmata. Eh, o sea, y, y ahí la justificación. Los lingüistas no son inocentes, digamos. no, no, no digamos, Eso es lo que está pensando Gramsci. Eh, ahí hay intereses. Por ejemplo, eh, Bartoli levanta el atlas lingüístico de Albania y Albania se integra a Italia eh, durante el fascismo. O sea, la, la, la, la Italia la invade antes de la guerra. O sea, ahí hay también toda una serie de cuestiones que tienen que ver con las implicancias y los, la, la, la incidencia política que tiene la reflexión lingüística, que estos tipos eh, ven, ven, o sea, Gramsci lo ve y Bartoli también lo ve, porque Bartoli explícitamente dice que lo que está haciendo tiene que ver con la expansión de la italianidad en, eh, en el Mediterráneo, ¿no? Entonces... Eh, y otra cuestión la, la, de la dimensión política es el dialecto y la lengua nacional son entidades políticas, básicamente. Totalmente. O sea, ninguna mejor que la otra, porque Gramsci no dice, obviamente, Gramsci no es antidialectal, es el que habla únicamente dialecto, y él cuando la hermana le pregunta, porque tiene sobrinos chicos que viven en Sardeña, si los nenes tienen que hablar en sardo, si tiene que reprimirlos, Gramsci dice, no, no los reprimas, eso sería lo peor del mundo. O sea, ellos tienen que hablar en sardo y tienen que conocer el sardo y tienen que expresarse en sardo, que es la lengua de su isla y de la, los niños con los que conviven y de, de, la, de las comunidades en que conviven. O sea, Gramsci es consciente también de eso, es de decir, no está diciendo que hay que desdialectarizar, sino lo heterogéneo justamente, lo múltiple, el tipo que se queda encerrado en eso no le gusta a Gramsci, el que se queda encerrado en eso no le gusta, el, el, el monolingüismo absoluto no le gusta. O sea, y la experiencia propia de él es la de alguien que se superó, digamos, eh, en parte porque conocía la lengua. Él lo dice en sus escritos. Cuando yo era un niño, por lo que contaba yo antes en Cerdeña, tenía una ventaja sobre mis compañeros, que era que mi padre no era sardo y me, por eso no podía hablar en sardo con él. Con lo cual tenía que hablar en italiano porque mi mamá tampoco era de, no podía hablar con mi papá, digamos, en su verdadero dialectal. Y eso hizo que yo Dice Gramsci, eso lo dicen las cartas, cuando entró, entré a la escuela primaria, tuvieron un plus en relación con mis compañeros que hablaban únicamente sardo. Y tal vez el desarrollo después de Gramsci como intelectual, la posibilidad que tuvo de trasladarse, las becas, etcétera, etcétera, tuvieran que ver con esas condiciones materiales. Gramsci era consciente de eso. No es que era mejor él que su compañero. Nunca se le ocurre pensar que él tiene más capacidades que su compañero. Al contrario, lo que dice es son las condiciones a veces que parecen aleatorias o circunstanciales, pero que tienen implicancias vitales y políticas. Qué manera Entonces, más sana, ¿no? Qué manera más sana de, de ver la cuestión lingüística, porque es muy polar, ¿no? Eh, ha tendido siempre a ser muy polar, o eres de, de, de un bando o del otro, pero claro, sí, sí. de alguna manera eh, gestar esta, este, este cruce, ¿no? no, más que un cruce, un puente, es sanísimo. Vi que Jorge estaba levantando la mano, pero no sé si se arrepintió o, o, o nos estábamos alargando. No, ahí está Jorge. Bienvenido. Está silenciado. Bueno, muchas gracias por la presentación, que fue muy interesante. Eh, bueno, eh, pasa con Granchi, como con otros grandes autores que con el tiempo, en vez de irse achicando, van creciendo, ¿no? no va descubriendo nuevas facetas eh, mira quisiera recabar un poco más sobre el tema de la lengua para el, como no sé si llamar la herramienta de la lucha política y dónde está situada, tú has dado varias claves ya eh, respecto bueno a la, la importancia de, de, de hablar la lengua nacional no solo los dialectos, la incorporación de otras lenguas en la formación eh, pero un poco la, la, la, la pregunta de María, cómo ubico, por ejemplo, la, la, eh, eh, de alguna manera el fascismo italiano había construido una imagen ¿no? de, de la cultura italiana, ¿no? y, y con sí. relación a la historia, imperial, símbolos, sí. términos. no Entonces sí. me imagino yo que de alguna manera Gramsci también adquiere conciencia de esto, porque probablemente el fascismo italiano, como... Como dice, dice este autor, no sé, este Klemperer del, del nazismo, Klemperer. ahí ha una sí, terminología sí, entera que traspasaba la sociedad. Sí sí, sí. O sea, ¿cómo, sí, sí, cómo un poco, cómo podemos precisar más el, el lugar de la lengua en la en, en, en, esta, en la lucha política, digamos, en ese aspecto? Sí. Pues gracias, Jorge, por la pregunta. Eh, mira, volvemos a Klemperer eh, y Klemperer. En un momento compara a Hitler a Mussolini, ¿no? Y dice: Cuando escucho a Hitler, escucho a un tipo que grita todo el tiempo y que digamos, todo el tiempo está emitiendo como sonidos bárbaros. Y cuando escucho a Mussolini, escucho a un tipo que grita, pero que construye una frase y que apela una retórica anquilosada eh, sobre los moldes de una retórica clásica. Con eso Gramsci también polemiza, digamos, la idea de esa construcción fascista puramente retórica, ¿no? esa retórica de lo nacional, esa retórica del imperio, esa retórica que también se expresa en, en la grandilocuencia y en, y en la pedantería y en el desprecio al humilde también, porque había un desprecio muy fuerte a lo dialectal, o sea, el fascismo fuertemente... Um, unitario y nacionalista y, y fuertemente crítico de lo, de lo dialectal, ¿no? Entonces ahí, por eso cuando Gramsci dice la lengua nacional, está polemizando con el fascismo, está diciendo mm. esa lengua nacional, no es esa lengua pura, retórica, altisonante, eh, que excluye, ¿no? Eh, porque los chicos de, de hablantes de lo dialectal, permanecía muy poco tiempo en la escuela, en parte porque no, no entendían, ¿no? digamos, Gramsci es, en ese sentido, es, em, dice, bueno, la lengua nacional es algo a construir, y eso también es interesante, no está pensando en la preservación del pasado, no tiene nada que ver ni con el purismo, ni con, ni con la apología de lo dado, etc. Esa lengua nacional no sabemos bien en qué va a consistir, esa lengua nacional va a tener inflexiones de lo popular y de lo heterogéneo y de lo múltiple. Gran parte de esto, Gramsci no lo va a ver, es lo que va a ser la Italia de la posguerra, es lo que va a expresarse, por ejemplo, en el neorrealismo italiano, en el cine neorrealista, en cómo el cine neorrealista se apropia del dialecto, eh, de las formas dialectales, pero pensando en un público nacional, no pensando en el dialecto como pura regionalidad, o como puro elemento cómico, o característico, puramente folclórico, en tipos como Pavese, en tipos como Pasolini, después que, que van a producir básicamente en los años de la guerra Pavese, inmediatamente después, y después de la guerra Pasolini, sin Gramsci, me parece que todo eso, eh, sin el plafón gramsciano, todo eso no se entiende, y sobre todo no se entiende esa gran, y esa emotiva me parece a mí proyecto intelectual, cultural, de los primeros años de la posguerra, que nosotros eh, identificamos con, con el neorrealismo. ¿no? El modo en que filma Rossellini y la ciudad de Roma, aun cuando todavía Gramsci no estaba muy, muy presente, o sea, no, no, no. pero tiene esa impronta que está presente eh, en los cuadernos de la cárcel. Eh, y ahí también las figuras eh, intelectuales no son uniformes. Por ejemplo, Gentile, que fue ministro del fascismo en los primeros años y que como decía antes, siempre va hasta, hasta que lo matan, digamos, va, va a estar comprometido con el régimen cuando era ministro eh, él incorpora la enseñanza dialectal en, en, en las escuelas él eh, entiende que para que los chicos permanezcan en el colegio, en la primaria en los primeros años de la primaria no se puede cortar absolutamente con lo dialectal eh, y de hecho, grandes lingüistas colaboran. Por ejemplo, un lingüista que a mí, bueno, sabe Soledad, que yo lo trabajé mucho, que es Benvenuto Terracini, que vivió un tiempo en la Argentina. Terracini era un judío eh, italiano de, de Turín. Eh, Terracini escribe el manual para los chicos piamonteses en ese momento. O sea, botó una movida muy interesante que el fascismo corto, o sea, después Gentiles se va del ministerio, eh, lo ocupan nacionalistas... Cuadrados, digamos, extremos, y todo eso, toda esa movida desaparece, ¿no? Toda esa movida se va. El régimen se va transformando cada O sea, Gramsci ve eso, cómo se va transformando cada vez más en un régimen nacionalista, purista. En los años 30 y políticas puristas, antidialectales y anti extranjeras también muy fuertes y muy violentas. ¿no? Por ejemplo, en relación con las minorías lingüísticas, eh, los eslavos en el norte. Eh, se tiene que cambiar el apellido, eh, los nombres propios se, se italianizan, las localidades, los nombres de las localidades se italianizan, se hizo lo mismo con los alemanes del Tirol del Sur, que era, sigue siendo italiano, después cuando se acerca el nazismo eso cambia un poco con los alemanes, pero al principio la política era muy, muy, muy, muy violenta, incluso físicamente, ¿eh? no, no únicamente a nivel simbólico, hay, hay, hay episodios muy, muy tristes y muy graves. en en, es, en, esa, en esas políticas entonces eh, lo que pasa es que Gramsci no va a ver todo el fascismo o sea, también va a ver, muere ve lo que puede ver desde la cárcel tiene una visión muy eh, peculiar y muy restringida eh, y quiero cerrar un poco con esto Soledad, porque lamentablemente yo tengo que partir Pero tenemos que a partir, partir que... todo, sí, yo también Pero tengo que ir quiero a ver una clase una cosa, sí, termina, una termina una sola cosita, una sola cosita que tiene que ver con la lectura, que esto es un tema que yo no pude desarrollar por tiempo, pero no nombro, no se preocupen, simplemente no nombro. Cuando Gramsci piensa en la cuestión de la lectura, está leyendo los diarios que puede leer y las revistas que puede leer en la cárcel. Una de las revistas que le llega se llama Crítica Fallista, cuyo nombre lo dice todo. O sea, obviamente es una revista del régimen. Y Crítica Fallista, lo que una de las notas de, se indignaba porque dice que los grandes diarios italianos Publican en la parte de novelas por entregas, traducciones de textos franceses del siglo XIX. La traducción otra vez aparece. ¿Por qué pasa esto? Dice, desde la perspectiva nacionalista, crítica fascista, por qué no se publican autores italianos, por qué tenemos que publicar autores franceses, bla, bla, bla. Gramsci dice: Bueno, la realidad es porque no hay autores italianos que puedan ser publicados, porque no hay una literatura nacional popular todavía en Italia. Con lo cual el lector popular que lee esas novelas, si lee la novela italiana se va a aburrir, o sea, y no va a entender, porque está escrita en un italiano retórico, áulico, que lo excluye, está, está escrito para excluir al pueblo, <risa> o sea, eh, programáticamente está escrita para, para, que, para no ser entendida. Entonces, bueno, se tiene que recurrir a una literatura de traducción francesa del siglo XIX, porque Francia en el siglo XIX... Para Gramsci, no sé, tampoco es que Gramsci lo estudia, pero lo que dice Gramsci es, en el siglo XIX Gra eh, Francia logró construir una literatura nacional popular eh, por la escuela primaria, que era eficaz, la Revolución, fr la herencia, la revolución Francesa, etc. Entonces, eh, el debate con el fascismo es permanente, ¿no? Es, obviamente, pero es interesante que él lo ve, por ejemplo, no ve la cuestión del cine, pero porque no podía verlo en, el, en la cárcel, no ve el desarrollo de la radiofonía, muy poco lo ve eso, ¿no? Y, y son cuestiones que, muy importantes en, en esos años. Eh, pero bueno, quedará para otra charla, Soledad. Quedará para otra charla, para otras charlas. Hay en el chat hay gente que te está felicitando por lo interesante de, de, de la conferencia. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos y chicas, sí. porque a mí también me permite organizar un poco algunas cuestiones que tengo dispersas y dialogar mm. y y estar juntos como se pueda, digamos. Me parece, me parece y te lo agradezco, así que esperamos, esperamos nuevas reflexiones. <muchas>